Más clichés. Un personaje nunca ve algo malo directamente. Siempre está detrás. ¡Bum! Si dos policías, agentes o compañeros tienen que trabajar juntos, al principio no se caen nada bien. Pero luego ya... Son así, uña y carne, inseparables. Su amistad y amor llegará.